Es necesario que analicemos cómo estamos en estos momentos, qué nos ha ocurrido, hay que hacer una, visi una, una visión de lo que ha pasado en los nueve años y pico anteriores al COVID. Tenemos que mirarlo porque si no podemos perder la perspectiva y luego, por supuesto, hay que introducir lo que ha ocurrido con el COVID y ver un poco hacia dónde, hacia dónde caminamos, no hacia dónde estamos. Porque además estamos viendo determinadas cosas que son positivas, pero también estamos viendo determinados riesgos.